¡Hola a todos! Bienvenidos a Dance Day, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas estas afines a ella. El día de hoy veremos 10 datos curiosos acerca de la seriedad. Es una serie que ha causado mucho revuelo en Netflix que basa sobre los viajes en el tiempo. Vamos a ver 10 datos interesantes o curiosos que ocurren en esa serie. No siendo más, comencemos quiero aprovechar para invitarlos a nuestra escuela Dance en Educación. Allí podrán encontrar diferentes clases virtuales en temas como matemáticas, química, física, entre otras ciencias. De igual manera, estamos lanzando nuestro curso de matemáticas básicas. Este curso tiene diversos temas, los cuales te permitirán mejorar y fortalecer todas aquellas áreas que forman parte de la matemática. Ahora sí, concentrémonos en las 10 curiosidades. Número 1. ¿Cómo se hicieron los castings? Ustedes pueden ver que existe una gran similitud en la diferencia de edades de cada uno de los personajes. Esto lo podemos ver en Noah, también en Uri Nielsen y, ¿por qué no?, en el muy conocido, Jonas. ¿Para ello qué se hizo? Se buscó... Que hubiera similitud tanto en la parte de la nariz como en el tono y qué se hizo además de eso que se aprendieran los movimientos similares de cada uno de ellos es decir los movimientos que hacía el uno tenía que hacerlos el otro esto permitía al fumar tener como una homogeneidad y no notar de forma tan fuerte el k número 2 la entropía y la medida del tiempo existe una ley termodinámica que dice que cualquier proceso aumenta la entropía del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más se expanda, más entropía se genera. ¿Y cómo se relaciona esto con el tiempo? Las leyes de la física dicen que no existe el pasado y el presente. Pero, si podemos analizar, el tiempo se genera de la explosión que genera la entropía. ¿Qué quiere decir? Que si se llegara a modificar algún estado de entropía podríamos viajar, de cierta forma en el tiempo, en una línea, ya sea pasado, presente y futuro. Esto debido a la relación que existe tan estrecha, tanto la entropía como la línea del tiempo. Número 3. Universos paralelos. En la serie se habla mucho de que existen universos paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan, existían dos 12, 12, ah, pues, etapas, un futuro diferente al futuro que tenía Jonas. Pero, ¿esto a qué se ve? Si ustedes miran bien, la línea del tiempo tiene un curso de esta manera. Pero digamos que uno llegara a hacer un viaje en el tiempo de forma hipotética y llegar a afectar, digamos, por ejemplo, que una persona en ese en ese cambio se vea afectada y no pueda continuar esta línea del tiempo, o digamos que fallezca. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una bifurcación y se va a generar otro tiempo diferente a este. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber una línea del tiempo acá y otra línea del tiempo. Estos son paralelos. Quiere decir que en este, Existiría la persona, mientras que en el otro no ocurriría. O sea, que en uno estaría, digamos, una persona X que vive, mientras que en el otro sería otra realidad totalmente diferente. Y eso se presenta muy bien en la serie. Número 4. ¿Quiénes fueron los creadores? Esa serie fue creada por una pareja de esposos alemán de nombre Paran, Boda y Jan Sefriens ellos partieron la serie en tres temporadas lo cual relaciona muy bien lo que es el pasado presente y futuro ahora hicieron una negociación con Netflix para crear una nueva serie que se va a llamar 1899 se espera para el año 2021 número 5 otros papeles protagónicos de algunos actores podemos ver el que hace el papel de Uri Nielsen, que es hecho por Oliver Masucci, el cual interpretó un papel contemporáneo de Hitler. También tenemos a Andreas Frisman el cual hizo el papel de Jonas, pero o otro papel que hizo muy importante en una película llamada María Nazal. Número 6. Es la primera serie alemana de Netflix. A pesar de que Netflix tiene otras producciones, en 2017 estrenó la primera serie llamada DAD. Número 7. Otros papeles protagónicos de los actores principales. Recordemos a Marta Nielsen y a Jonas. Ambos forman parte de este enredo de esta trilogía. Ellos se llaman Lisa Vicari y Luis Hoffman. Veamos algunas de las producciones que ha hecho cada uno de ellos. Lisa Vicari participó en producciones como La Venganza de la Luna 2011, Una Comedia Romántica Doctor Speed 2014 y ahora reciente y Si o sí que es otra comedia romántica que se puede ver en Netflix. Mientras que Luis Homma trabaja en producciones como Don Sawyer 2011, El Cuermo Blanco 2015 y otra de tendencia El Centro del Mundo 2016. Número 8. La partícula de Dios es real. Si vemos en la serie se trata mucho sobre la partícula de Dios, la que permite hacer los viajes en el tiempo. Pero tenemos que tener en cuenta que esto se basa a través de una teoría que es la teoría del bosón de Higgs, la cual dice que en millonésimas fracciones de segundo se generaron unas partículas llamadas fermiones y bosones. Estas generaron todo lo que tenía que ver con el universo. Entonces, para comprobar esto se utilizó el LHC. El LHC es el gran colisionador de drones, en el cual se hicieron varias pruebas, muchas fallaron, pero después de tantos intentos, se pudo descubrir una gran partícula fundamental, la cual podría corresponder al bosón de Higgs. Quiere decir que la teoría puede acercarse un poco a la realidad, aunque aún se sigue estudiando respecto a ello. Número 9 un templo de gran relevancia en la serie. Podemos ver que aparece en diversas ocasiones una iglesia o templo en el cual pueden ver a Noah o cuando Jonas se encuentra con Jonas del futuro. Esta iglesia se encuentra en Standard, Alemania, y se llama la iglesia de Kirchhoff. Allí se puede orar no importa qué tipo de religión sea, católica, Zulvana, cualquier tipo de religión. La iglesia se presta para cualquier Ahora, tipo de religión. Cerremos con el número 10. Curiosidad 10. La serie se mueve en el principio del amor. ¿Qué podemos ver? En la serie podemos ver que Jonas intenta por todos los medios intentar salvar a su padre Mick. También podemos ver a Claudia, que es una viajera en el tiempo, que intenta también salvar constantemente a su hija Regina, que sufre de cáncer. Y, muy importante, el gran científico, Tan House, el cual intenta, de alguna manera, poder salvar a su hijo de un accidente. Estas fueron 10 datos curiosos acerca de Dar. No olvides.